Hola chicos de YouTube, estamos otra vez, por fin volví, perdón si no he estado conectada todo el tiempo Pero, eh, pues ya no tengo el computador con el que hacía los videos, entonces me tocará con el de mi mamá de vez en cuando Y los hago, síganme en mi cuenta de TikTok, se las dejo acá abajo, pues la cuenta que les dejaré acá abajo, la voy a eliminar y voy a colocar otra. También se las dejaré acá abajo en la descripción. Y los hago. Escríbanme en los comentarios si quieren que los saluden.